el Estado promoverá la Asociación Voluntaria de los Campesinos en Cooperativas Agrícolas. Sin discriminación de sexo y de acuerdo con sus recursos, facilitará los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y productiva, a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos.